me viene, me viene si, si, si jaja, viene sí, sí, sí. <ríe> ahi, viene ahi que hijo de puta que es? ah, para donde vamos, para donde vamos, ay <tose> ¡Dale! ¡Uh! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Se lo pusieron la cosa! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira! lo vienen por atrás, ¿no? Sí, está la atrás, mira. Uy, uh, se La, <ríe> <ríe> la gacina turrúleca ha puesto 4. ha puesto 5, ha puesto 6. La gacina ruleta ha puesto siete ha puesto ocho ha puesto nueve ¿Dónde está la gallinita? Déjala la deja déjala que ponga bien. Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina que parece una sardina enlazada. Me las falta del hambre y le pasa mucho hambre. No me acuerdo qué sigue porque no me la prendí. También es muy lenta la rancha Sí, sí, pero bueno, esa es 4x4, así que. A una Sánchez no la agarra más. ¡No! ¡Se dio no. sin nafta! arrancó arrancó ¿Qué pasó? no hay que buscar otro coche había uno más por ahí <risa> antes yo no tenía un auto yo ahora robo autos